Buenos días. Saludos a todos los amigos, seguidores y suscriptores del blog. Mire, a mí siempre me ha encantado el cine. Desde muy joven yo tenía la costumbre de seguir mucho a los directores y a los guionistas. Y eh, tenía ahí una serie de directores y guionistas que cuando veía una película, veía el director es este, el guionista es este, iba a verlas inmediatamente. Recuerdo que iba a un cine que se llamaba, en aquellos tiempos, el cine Serea, eh, eh, aquí estábamos en, en plena en pleno franquismo, que era un cine que se llamaba de arte y ensayo, y allí veía yo muchas películas en versión original. Eh, eran películas que en, en el circuito normal de los cines no las ponían, solo las ponían en ese cine. bueno Y me sigue todavía apasionando el cine y gustando mucho, cuando encuentro una película... ...que me gusta, que me centra, que, me, que tiene un suspense... ...porque a mí me gusta mucho el suspense en el cine... Eh, eh, ...me, me pasa un rato muy, muy, muy agradable... ...antes y ahora. Y hoy les voy a hablar de dos películas... ...de dos películas que me han gustado mucho... ...y que he visto estos días... ...una de ellas se llama Locke... ...y otra se llama Beckett. Locke es una película originalísima... ...pero que a mí me gustó, tiene un suspense... ...aunque no es una película, digamos, de suspense... ...así estrictamente, pero tiene suspense. Y es una película originalísima porque, fíjese... ...toda la película, desde el primer eh, momento hasta el final... ...discurre de un señor que va en un coche. Ustedes dirán, ¡Ah, qué aburrido! Pues no, no es nada aburrida. ¿De qué trata la película? Mire, la película tiene tres focos de atención... Primero, el trabajo de este señor. Segundo, la familia de este señor. Y tercero, una persona, una mujer que estaba dando a luz en un hospital, con la que él había tenido una aventura, y ese niño que iban a hacer era su hijo, era fruto de esa aventura. Bien, ¿qué pasa? El señor va en el coche, eh, hay una pantalla en la que van apareciendo llamadas, una tras otra, y entonces este señor tiene que ir... Eh, tratando cada uno de los asuntos que le plantea en el trabajo, en la familia y la persona que está dando luz. En el trabajo, este señor va a hacer un vaciado de cemento en una obra, según da a entender la película, que era el mayor vaciado de Europa que se había hecho hasta ese momento. Y habían una serie de camiones que iban a ir con el cemento eh, ...para eh, en un momento determinado el día siguiente... ...y había que cortar tres carreteras... Que, tenían ...que ya habían hablado con los gobiernos de los pueblos... ...por los que pasaba esa carretera... ...para que cortaran la carretera durante un rato... ...para poder pasar todos los camiones... ...que tenían que ir a hacer ese vaciado de cemento... ...en los cimientos de ese edificio... ...que por lo visto era no un edificio... ...sino varios edificios, pero muy grandes y era el mayor vaciado de cemento que se había hecho hasta ese momento en Europa. Este señor no va a ir, no va a ir al vaciado, ¿por qué? Ahora se lo diré, entonces no va a ir al vaciado, entonces tiene que estar en contacto con sus operarios, con su encargado, y le da órdenes de todo aquello que tenía que hacer con precisión, y revisa desde su coche todo lo que hay que hacer punto por punto para que no falle nada. Pero resulta que la empresa quiere que esté allí. Quiere que esté allí. Pero él no va a estar allí. ¿Saben por qué no va a estar allí? Porque esa mujer que va a dar a luz en un hospital, que él va en el coche en dirección a esa clínica, ¿eh? se ve todo el rato en el coche por una autopista en dirección a la clínica, esa mujer, el niño que va a tener, que ya saben que es un niño, es su hijo. Y él... ...muchos ratos cuando va en el coche va hablando con el padre... ...el padre que evidentemente da la, da la sensación de que está muerto... ...pero él va hablando con su padre de todo lo que le ha pasado con su padre... ...y él quiere que ese niño que va a nacer... ...que aunque fuera fruto de una aventura... ...es su hijo... ...y él dice que él quiere estar allí presente... ...y quiere que ese niño sepa que tiene un padre desde el primer momento... ...y quiere hacerse cargo... ...y quiere ser responsable de la vida de ese niño... ...y va allá para estar presente en su nacimiento... ...en los primeros momentos de la vida de ese niño. Otro foco de atención es su familia. Su mujer, su hijo, le está esperando porque... Iba, ...había un partido, no sé si de béisbol... ...muy importante, que él le gusta mucho... ...y su hijo también, y su mujer iba a hacer... ...pues es unas salchichas, no sé qué, no sé cuántas... ...para compartirlo. Él... En esas llamadas de teléfono que tiene eh, con su mujer y con su hijo, habla con los dos, él le explica a su mujer lo que está haciendo y le dice toda la verdad. Le dice, mira, yo tuve una aventura con esta mujer. Y dice, fue un mal momento. Y dice, bueno, una cosa de esas es que pueden ocurrir la que cualquier... bebimos un poco, estábamos muy contentos, eh, no controlábamos la situación y, bueno, tuve una aventura con esta mujer y fruto de esa aventura va a nacer este niño. Y le dice a la mujer que va a ir a ese nacimiento y que no va a ir a su casa. No va a ir al vaciado de cemento y no va a ir a su casa. Él ha hecho una elección, ha decidido algo, es un hombre de principios y ha decidido que ese hijo, ese niño, tiene que tener un padre. El padre es el que va a estar allí presente. Él no va a seguir con esa mujer porque él... La mujer, y habla también con esa mujer a través, de... esa mujer no es la mujer de su vida, la mujer de su vida es su esposa, y él la quiere, y la sigue queriendo, y se lo dice, y se lo dice insistentemente. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa ustedes? Mire, que al final lo tiran de la empresa. La mujer dice que no vuelva más a la casa, y él... Se ve en el coche porque no se ve que llega, porque hay mucho tránsito por la autopista y llega un poquito después del nacimiento, aunque eso no se ve, pero él está con su hijo y toma esa decisión. Y fruto de ser fiel a sus principios, pierde su trabajo, pierde a su mujer y con su hijo habla bastantes veces a través del, del móvil y le dice que ya se lo explicaría todo, porque a su hijo lo quiere también con pasión. Pero él toma esa decisión. Vean ustedes el ejemplo que le, lo que les quiero decir. Es decir, como una persona, si es fiel a sus principios... No es fácil ser fiel a los principios. Porque fíjese este hombre que pierde su trabajo. Él, evidentemente, era un arquitecto, un muy buen arquitecto, trabajaba en una empresa muy grande en la cual lo tenía todo... Y él, el vaciado, se hace bien porque él da todas las instrucciones y habla con sus encargados y le dice todo y toma todas las decisiones y hace todo lo que hay que hacer para que aquello salga bien. Pero él no va a estar. Con su mujer también se lo explica todo. Le explica las razones por las que no va a estar allí, que le haría mucha ilusión, que la quiere mucho, que quiere mucho a su hijo, pero que no esté. Le dice también que había tenido ese desliz, esa infidelidad y que no... y que quería hacerse cargo. ...de su hijo... ...y fruto de todo eso... ...él queda en ese lugar... ...sin trabajo, sin mujer... ...sin casa... ...y solo con su hijo... ...porque él no va a seguir con esa mujer que ha dado luz... ...simplemente quiere ser el padre de ese niño... ...y... Eh, ...tener una relación muy diferente... ...a la que había tenido con su padre... ...y es un hombre de principio... ...un hombre fiel... ...a aquello que le parece... ¿Qué es lo más importante? ¿Eh? Porque él, como digo, no es que haga mal su trabajo, no el es que sea mal marido, al contrario. Es un buen marido, es un buen padre, es un buen marido, es un buen trabajador, pero quiere ser fiel a ese principio. Mire, la segunda película, se llama Beckett, es una película más antigua, eh, mm, eh, <coughs> Es una película de 1964, el director Preter Grenville eh, Tiene dos protagonistas de excepción, Peter O'Toole y Richard Barton. ...dos actores que quizás los jóvenes de ahora los conocen menos... ...pero si ven alguna película un poco más antigua... ...y les recomiendo que vean películas antiguas... ...porque hay algunas de una calidad impresionante... ...son dos actores de primera fila ingleses... ...dos actores ingleses de primera fila... ...quizás los mejores que ha habido en Inglaterra... ...probablemente de todos los tiempos. Está basada en una obra del dramaturgo Samuel Becker... Samuel del, del principio del siglo XX... Eh, y bueno, la película, ¿de qué va la película? ¿Cuál es el argumento de la película? Mire, el argumento es que eh, Peter O'Toole hace el papel de rey, creo que de Enrique II, y entonces, esto es por allá, por el siglo XII, en el siglo XII en Inglaterra, y entonces este, eh, el rey Enrique II, Peter O'Toole, el protagonista, uno de los protagonistas, eh, toma como ayudante a, a Richard Barton, eh, eh, como ayudante, y poco a poco le va encumbrando y le va da, dando puestos cada vez más importantes dentro de su, de su gobierno, por así decirlo. Y, y eh, digamos que eh, le, le, le da varios cargos, uno de ellos es canciller, canciller y él, él hay la mitad de la película, la mitad, hasta la mitad de la película son dos buenos amigos, se lo pasan bien juntos, tienen juergas, todo lo comparten, el rey se apoya en él, tiene una confianza absoluta en él, una, una, una amistad, se ríen juntos, bueno, hacen mil barbaridades juntos y se lo pasan muy bien. Pero en la segunda a mitad de la película, al rey como tiene tanta confianza depositada en este canciller Richard Barto, eh, le nombra arzobispo de Canterbury, ah, amigo. Él le dice, no me nombres arzobispo de Canterbury. No, no quiero ser, no quiero ser. Pero el rey se empeña y al final le nombra arzobispo de Canterbury. A partir de, momento, a partir de ese momento, o antes de ese momento, él había sido fiel al honor del rey. Pero después de nombrarle arzobispo de Canterbury, él, debido a ese puesto que ejerce, que es el puesto más importante dentro de la Iglesia, como de la Iglesia Católica, como de la Iglesia Católica de Inglaterra, él quiere ser fiel al honor de Dios. Y se enfrenta con el rey a partir de un incidente de un, de un señor que había eh, cogido en un, en un asunto y que y que, y que entonces el rey quería que este arzobispo se pusiera de su lado, pero él dice que no, que él tiene una idea clara de lo que hay que hacer en ese asunto. Y se enfrenta con el rey, pero se enfrenta de tal manera que la cosa empieza a ir cada vez peor, cada vez peor, cada vez... Pero es, deja muy claro en esa segunda parte que una vez nombrado a Zobirpo de Canterbury, va a ser fiel al honor de Dios, no al honor del rey, y lo lleva hasta las últimas consecuencias, lo mismo que en la primera película de este señor que iba en el coche, lo lleva hasta las últimas consecuencias. Bueno, esto es lo que le quería hablar, estas dos películas, donde yo he visto personas fieles a sus principios, y yo quería decirles a ustedes que nuestro mundo, en nuestra sociedad, necesita hombres y mujeres de principios. ¿Qué son los principios? Los principios son verdades, verdades que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo y sobre la vida a las que queremos ser fieles. Por ejemplo, un principio puede ser la justicia. Un principio puede ser la igualdad. Un principio puede ser la solidaridad. Esos son principios. Son valores básicos... a los que una persona... que una persona tiene constantemente presente en su vida... para vivir la vida. Y hay otros que son veletas... que están a lo que salga... y lo mismo, lo mismo les importa una cosa... que les importa la contraria. Entonces... Necesitamos hombres de principios que defiendan la verdad, la justicia, la belleza, la solidaridad, un mundo justo, un mundo bueno, un mundo de los seres humanos y para los seres humanos. Un mundo donde discurra la generosidad, el afecto, el cariño, la ilusión por hacer este mundo mejor. Y el compromiso, el compromiso serio y constante de llevar una vida ejemplar y una vida realmente al servicio del bien común. Yo les digo a ustedes, por favor, sean mujeres y hombres de principios. No sean ustedes como una veleta llevada de acá para allá por el viento que, que empuja del norte, del sur, del este o del oeste. Sean se lo pido, mujeres y hombres de principios del siglo XXI, y hagan este mundo mejor, y háganse ustedes mejor. Gracias.